En este video exploraremos los paneles principales de Ableton Live 9. El panel que tenemos a la izquierda se llama navegador, es donde se encuentran los recursos de Ableton Live, como la librería, instrumentos virtuales, efectos de audio y MIDI, plugins de terceros, samples, clips y Max for Live. Exploraremos con mayor detalle este panel en su propio video. El siguiente panel es muy útil, sobre todo nos sirve para averiguar para qué sirve una opción, control o botón en particular. Este panel se le conoce como la vista info, ya que su propio nombre lo indica te brinda información sobre el control donde estás posicionando el puntero del mouse. Por ejemplo, si posicionamos el puntero de mouse sobre un fader de volumen, te brinda información acerca de ese control. Por ejemplo, ahí dice, este deslizador permite ajustar y ver el nivel de señal de salida de la pista, bla, bla, bla. Tenemos en el panel derecho lo que se le conoce como la vista ayuda. Aquí te brinda tutoriales muy útiles acerca de Ableton Live que recomiendo que sigan. Es muy útil sobre todo para aprender Ableton Live. Por ejemplo, aquí te dice que no veas Trail Ableton Live, un paseo por Ableton Live. Yo les recomiendo que sigan estos tutoriales ya que son bastante útiles. Vienen con ilustraciones e indicaciones en español explicado de una forma muy sencilla que les va a ayudar a introducirse al software. Yo voy a cargar el tutorial para continuar con este video. Muy bien, una vez que tengo cargado el tutorial, yo voy a cerrar esta vista dándole clic a este icono. Y como pueden ver nos carga un set con algunos clips tanto de audio y otros clips MIDI. Al seleccionar cualquier clip, nos aparece información de ese clip en la parte inferior. Esta parte inferior se le conoce como la vista detalles, ya que nos brinda información sobre los detalles del clip. Por ejemplo, como le di clic a cualquiera de estos, nos muestra los detalles del clip. En este caso son clips MIDI. ¿Cómo sé que son clips MIDI? Porque puedo ver las notas MIDI que contiene ese clip. Si le doy clic a otros clips... Podemos ver por ejemplo que estos clips son de audio, son muestras de audio. Y podemos reconocerlos fácilmente ya que nos muestra información de la frecuencia de audio de estos clips. Voy a ocultar estas modulaciones para ver con mayor detalle las frecuencias de audio. Como pueden observar, esta vista está dividida en dos partes. Tenemos los detalles del mismo clip, pero también tenemos los dispositivos. Para ver los dispositivos simplemente le van a dar clic a este botón. De hecho no es un botón, pero sí es una opción que me muestran los dispositivos que contiene esta pista. En este caso el dispositivo es un compresor. Pero al seleccionar diferentes clips o diferentes pistas, nos muestra diferentes dispositivos. Por ejemplo aquí tenemos un rack de instrumentos. que Esto lo vamos a ver en su propio video. Y como pueden ver, cada que le doy clic a cualquier pista podemos ver diferentes dispositivos si queremos volver a ver la información del clip simplemente le vamos a dar clic a esta opción y nos aparecerá información del contenido del clip en este caso es una muestra de audio como pudieron haberse dado cuenta puedo ocultar o mostrar paneles de una forma muy sencilla observen que tenemos estos indicadores o estos iconos con forma de algunas flechas o unos triangulitos al darle clic a estos iconos los paneles se ocultan, para tener mayor espacio de trabajo en Ableton Live. Yo lo hago todo el tiempo, dependiendo de las circunstancias. En la parte superior tenemos lo que se le conoce como la barra de control. En la barra de control tenemos muchas herramientas, por ejemplo tenemos el control de transporte que es este. Tenemos el botón de play, de stop, de grabación, el botón de overdub, que es la sobregrabación o el overdubbing. Que lo vamos a ver en su propio tutorial. Tenemos esta sección que nos indica la posición actual de la línea de reproducción, el botón de loop, el botón de punch in y punch out. También tenemos esta otra serie de controles. Tenemos por ejemplo el indicador de BPM, aquí es donde ajustamos el VPN de la canción. El tap. Por ejemplo, si queremos empatar nuestro proyecto con algún tiempo externo. Por ejemplo, un CD Player. Yo nunca uso esta opción, pero es bueno saber para qué sirve. Estos dos botones sirven para trazar o adelantar el tiempo de nuestro proyecto, que en conjunto con el tap podemos cuadrar un bit externo. Estos botones tampoco los utilizo. Tenemos el compás, que por default está en 4 cuartos. Aquí tenemos la cantidad de group esto lo vamos a ver un poco más adelante sobre los Groups este botón es el metrónomo muy útil cuando vamos a sincronizar alguna pista de audio o por ejemplo alguna canción con otra canción, esto lo vamos a ver en el capítulo de mezclar con Ableton Live y aquí tenemos los diferentes compases que va a tener nuestra reproducción global generalmente se pone en una barra pero podemos aumentar o disminuir la cantidad por ejemplo a cuatro barras o puedo disminuirlo a un cuarto pero yo lo voy a dejar por default que es una barra y bueno pues tenemos el corazón de esta vista que es la vista de sesión o yo le llamo la vista de eclipse que esto lo vamos a ver en el próximo video adicionalmente tenemos estos dos botones que es para poder cambiar de una vista a otra por ejemplo la vista de sesión a la vista arreglo o arrangement para poder cambiar de una vista a otra con el teclado simplemente presionen en Tab y podemos cambiar de una forma muy rápida. También por ejemplo si seleccionamos un clip, por ejemplo este, y queremos cambiar al dispositivo con Shift-Tab podemos cambiar a los dispositivos. Bueno, En este caso este clip no tiene dispositivos, pero por ejemplo este sí, Shift-Tab y nos cambiamos a los detalles del clip. Podemos ver los dispositivos del canal o los detalles del clip, en este caso las notas MIDI. Si seleccionamos un clip de audio, podemos ver los detalles de la frecuencia. Bueno amigos, en el próximo video exploraremos el funcionamiento de la Vista Session o Vista Clips.